Hola a todos, hoy vamos a hacer un unboxing de accesorios que me he comprado yo para eh, el iPad y también para el iPhone. Eh, me he comprado más cosas, pero he decidido separarlo en dos partes para que el vídeo no sea tan largo, al igual que he hecho en otras ocasiones. Lo que voy a enseñar son unos protectores de pantalla para el iPhone, también un soporte para poder grabar mejor y por último una bolsa para yo guardar mi iPad al igual que si fuera como un ordenador solo que en tamaño del iPad más pequeña. Así que vamos allá porque quiero abrirlo cuanto antes. También os recomiendo que os paséis por el sitio web donde pongo las cosas nuevas y que respondáis a las encuestas que publico para dejar vuestras opiniones. Voy a empezar enseñándoos los protectores de pantalla. Mirad, vienen tres unidades. En cada uno nos vienen como dos fallitas. La número uno está humeda y es para limpiar el iPhone. Y la segunda es para secarlo. Mirad, os voy a intentar enseñar si consigo quitarle la pegatina. No es el de pantalla completa, sino el que... Es hasta el notch y, y sin cubrir los bordes. Ahí lo veis. No lo voy a pegar yo, lo voy a llevar a un sitio a que me lo peguen porque no la quiero liar. Y ahora os voy a enseñar cómo ha quedado. Así me ha quedado el nuevo protector sin cubrir los bordes. No creáis que por eso se os va a romper porque lo llevo teniendo un año y no me ha pasado. Este es el anterior protector, pero tiene más grietas porque al despegarlo siempre se hacen grietas, pero no tenía tantas. Y pues vamos a romperlo un poquito para ver qué tal. Mirad cómo suena. Vamos a abrirlo. Bueno, nos encontramos con un plastiquito donde viene el soporte a ver si desenvolvemos el palo y lo abrimos bueno, se parece a un palo del selfie también, es que creo que en la... cuando yo lo compré ponía que también servía como palo de selfie estos dos extremos que se abren serán para apoyar el móvil tienen también como una especie de almohadita y esto será el botón para hacer la foto si lo abrimos ya va teniendo forma de soporte de trípode mirad lo estoy apoyando no tengo mucha área de grabación pero os voy a intentar enseñar lo máximo posible voy a probarlo ahora con el móvil ¿vale? lo estoy poniendo lo estoy enganchando ahí y ahora lo estoy colocando así en el medio y ahora voy a abrirlo. Vale, eso es para alargarlo. Mirad, tiene hasta un encaje. Y bueno, pues estoy ya abriendo las patillas del soporte para probarlo. Así que voy a encender el móvil. Abrimos la cámara. Y mirad, así sería. No lo estáis viendo entero, pero estoy enfocando a la mesa. Vale, ahí se ve el reflejo de la ventana y de la luz, pero yo ahora mismo estoy enfocando la mesa y ese es mi reflejo. Mirad, lo voy a quitar y esto es lo que os decía de que se estira. Ahora vamos a cerrarlo y vamos a ponerlo en modo eh, palo de selfie. Entonces eh, estoy aquí abriéndolo, vale mide como un metro algo parecido. Mirad qué botón tiene ahí. Esto creo que ponía que se podía sacar, pero no lo consigo hacer. Ah, mira ahí. Hay que tirar. Y esto es como un control remoto que tú pues te separas y le pulsas y haces la foto. Así que me parece que iba por Bluetooth. Si no recuerdo mal, lo he visto antes en la caja. Así que voy a volver a mirarlo. Vale, aquí sale que es compatible aquí. A ver... Nos pone como unas características. Ah, mira, aquí pone Bluetooth, no sé qué. Vale. Como que se llama SelfieCom. Voy a encenderlo porque ponía que había que encenderlo. Manteniendo pulsado. Y ahora le estoy dando a conectar. A ver si se conecta. Vale, ya pone conectado. Así que ahora ya lo que tendremos que hacer es irnos a cámara. Estoy abriendo la cámara y haríamos la foto voy a pulsar, a ver qué tal vale, se acaba de hacer la foto luego por ejemplo en un vídeo, a ver le pulso, sí perfecto, y ya está grabando Mira. y le pulsaría otra vez y el vídeo se pararía lo estoy ya cerrando, Mira todos los sonidos que hace, eso es por cada ángulo que puede grabar la verdad, que tiene muchas posibilidades y estoy contento. Y mirad qué poco ocupa, igual que en la caja. Y por último, vamos a abrir la bolsa para el iPad. Venía sin un plastiquito. La cogí en color gris porque me gustaba más. Y mirad, así os lo voy enseñando. abrimos y es como de terciopelo así así que aquí cabe el iPad y supongo que este bolsillo lo han hecho pues para meter los auriculares o los airpods los que tengáis vosotros también el cargador meter algún, alguna otra cosilla estoy metiendo el iPad a ver qué tal cabe la verdad que lo han hecho a una medida exacta, vamos, ni se han pasado ni nada, está exacta, no sé si caberá también el pencil, yo creo que sí, vamos a probar, ah vale, sí entra perfectamente, vale, vale. tiene aquí un asa para poder llevármelo y la verdad que está genial. Esta ha sido el unboxing. También tengo más productos que ya he comprado y que lo tengo grabado. Y que si veo que este vídeo recibe mucho apoyo o por lo menos veo que está triunfando, os subo el otro vídeo que tengo preparado con muchas más cosas. También quería agradeceros todo lo que me estáis apoyando tanto en YouTube como en TikTok y os animo a que os suscribáis porque no os cuesta nada y encima es contenido interesante, espero que de verdad os esté gustando y también os recomiendo que me sigáis en TikTok, que me sigáis en Instagram para que estéis conectados, para que no os perdáis nada y nada, nos vemos en el próximo vídeo.